Taller extra large. Extra, extra, extra large. Are you dumb? Are you dumb? Y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos a hacer una sesión de fotos navideña Ya me estoy arreglando, ya terminé de maquillarme Solamente me falta ponerme el labial Y ahorita vamos a elegir qué nos vamos a poner eh, El tema es blanca navidad Así que queremos llevar como tonos claros Yo me voy a poner un vestido yo creo ¿Y tú qué te vas a poner? Blanco o oh, suéter Es que es blanca navidad Entonces tiene que ser algo claro Ah, sí, pero yo... Pienso Ajá. esto, pero no es no blanco. No, es blanca Navidad. Tienes que ir de claro, pero se ve muy invierno. Sí, pero te, te va a dar mucho calor hoy. Hoy hace calor o esto, ¿Gris? Ese, ese me gusta más. Si sí, yo creo que el gris, verdad, chicos, va más con el tema de blanca Navidad. Ay, esperen, desgraciadamente, yo me he vestido. ¡Tan! Me voy a poner este vestido súper hermoso que de hecho me compró Hayato hace como un año. Y no me he puesto, lo voy a estrenar. ¿Qué ¿Esto, no? No, es mi pijama. Pero se ve muy, muy cozy. Sí, muy, muy invierno. No. No, yo quiero ir bonita con mi vestido. Yo creo que este va bien, pero como mi vestido no es tan calientito. Sí, hoy hace mucho calor. Sí, hace, de verdad, sí. hoy hace mucho calor. Todos los días había estado haciendo frío en Monterrey y de repente hoy se vino el calor. Pero hoy, el día de la sesión de fotos de Blanca Navidad. <risa> negro También de mi estilo, yo quiero ponerme esto. ¿En serio? Sí, es muy bonito. Pero la fotógrafa nos dijo que fuéramos de colores claritos. Vamos a llevar mucho, muchas, muchas ropas. Ok. Y bueno. elegir. Elegir. No creo que tengamos tanto tiempo de elegir. elegir. Yo creo que te tienes que poner una camisa clarita, Hayato. ¿Camisa? Sí. ¿La ¿Camisa? Sí. Algo que combine con mi vestido blanco. El otro día te pusiste una camisa de rayitas. Muy bonita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah, esto? Sí, esa. Esa camisa es muy bonita. Pero muy formal, ¿no? Pero es que va con mi vestido. Y podemos ponernos estos y un suéter. Pero cambios de trabajar, ¿no? No, vas a tomarte unas fotos elegantes con Tania. Pues, se ve muy bien, sí. sí. Me gusta. ¿Qué? Ok, me voy a poner esto. Ok. Ya que Hayato insiste en que llevemos un cambio de ropa, voy a poner este suétercito con esta falda que de hecho se ve súper bonito y muy coreano. Así que este va a ser el outfit número 2. Ya estoy lista con mi vestido puesto y se me hace que me voy a poner esta como diadema, pero es en realidad la tiara de la boda. Pero se me ve muy adoca el tema. Chicos, y ya estamos listos para irnos, nuestros outfits de pareja, tenemos aquí una maleta que parece pañalera, <ríe> con todo lo del cambio de ropa, así que ¡vámonos! ¡Vámonos! Vean qué bonito está el día, 27 hermosos grados centígrados, pero no importa que haga calor, tendremos una sesión de fotos de Blanca Navidad. Ay. ¡Oh! ¡Necesitamos navidad. aire! Ah, tenemos el clima prendido, lo acabo de prender porque hace mucho calor, pero vamos a tener nuestras fotos de blanca Navidad. Eh, eh, eh. Solamente en México hoy es una Navidad así, Hayato. Sí. Calientita. Llegamos 15 minutos antes y enfrente hay un parquecito y ahí va Hayato. ¿Por qué está haciendo ejercicio? No tengo idea. ¿Va a salir sudado? No sé por qué quiere hacer eso, pero ahí va. Adiós, Hayatito. Hayato, vas a salir sudado en las fotos. Ya, oigan y vean, aparte le salió un grano gigante. Y dice que le van a editar la cara como en las puricuras japonesas. Y le van a hacer los ojos grandes y le van a dejar la piel perfecta de porcelana. Sí. Todo hermoso. Ya eres hermoso. Taisuki. No, ¿sí? Sin esto. Bueno, sin tu grano. Ah, ¿Por qué? Esta es nuestra amiga Andy Está preparando todo el set Aquí está la nieve El pinito y vean el fondo Muy navideño Chicos, estamos a punto de comenzar nuestra sesión de fotos Estamos nerviosos y emocionados De copa Si sí, vean, ya tengo mi diademita Muy sencillo ¿no? Y tenemos props Vean, tenemos esta canastita con nochebuenas Y también tenemos ¡Tadá! está la parita, muy navideñas. Hayato ¿qué haces? <risa> Hayato bailando. Comencemos. <risa> chicos, hoy es el día siguiente Y la misión del día de hoy Es ir a comprar los regalos De navidad Así que mamá Te voy a dar 10 segundos Para que por favor cierres este video Y no lo veas si no quieres arruinar tu sorpresa de navidad Porque vamos a mostrar qué es lo que les vamos a comprar Así que mamá, Tony Hermanos, papá, familia Quien sea que esté viendo este video Por favor Sálgase, porque si no van a arruinar su sorpresa de Navidad. ¡Ciérenle! ¡Ciérenle! <risa> Hemos venido al Fashion Drive a comprar los regalos, es un centro comercial muy grande aquí en Monterrey y es la primera vez que Hayato va sí, ahí ¿Estás emocionado? Sí. <risa> Mamá, ¿en serio? Mamá. ¿Ya te saliste el video? Mamá. No arruines tu sorpresa de Navidad. Mamá, sé que nos estás viendo. <risa> ¡Muchos regalos Christmas! ¿Te gustaría que te compre uno de estos suéteres? Mmm... No. no ¿Por qué? Podemos tener un suéter de pareja combinado mm, Yo pero tengo a Mimi tú tienes a Mickey. No, no quiero esto ¿No te gusta? Sí, pero no. es una tendencia, se llama ugly sweater Ugly, feo ¿Qué vas a comprar? Ah, pues la idea era comprarles a todos pijamas iguales de Navidad Pero se acabaron el otro día vine aquí con una amiga y había un montón de pijamas todas iguales y dije, ah, lo voy a comprar de que a toda la familia. La misma pijama, el mismo diseño, pero en diferente talla. Y ya no hay. Ay, pues no sé. Yo cree... ¿Qué significa no compres? Que no, no. compres regalos, hay que dar regalos. Bueno, pero hay que darles algo que sea útil para ellos. Porque las pijamas a lo mejor no las iban a usar. Mm -hmm. Sí, ok. Corea, pues. Y estamos considerando a lo mejor darles algo de esto. Para mi mamá podría ser una cosa así, mira, es un set de cremitas japonesas. Para tu mamá esto es mejor. Pero para tu hermana es coreano. ¿Digo no mucho o digo canté? Igo sunblock, frigo igo eye cream, frigo cleansing conmigo igo seso, frigo igo con ian lotion. Muy, muy famosa. Sí, en chiseido. Japón y todo el mundo no. Yo nunca he usado Chiseido porque es cara. Ah, sí. Hayato Ah, qué rico. ¿Soba? Ah. Ay, quiero esto para mí. Mask. Sí. Porque mi piel siempre está seco. Ay, sí. Hayato sufre mucho de piel seca. Ya sé que le voy a comprarlo ¿no? Parches de ojos. Ah. Ama los parches de ojos como yo. Doctor Jert, este es muy famoso. Chicos, estoy en problemas. La verdad es que yo ya tenía la idea de lo que iba a regalar y como no puedo dar regalo, no tengo idea de qué comprar. No, o sea, estoy en blanco. En blanco. La verdad es que mi familia... Darles regalos es súper difícil, difícil súper Y normalmente terminan cambiando el regalo Entonces tengo que ir a una tienda Que, que esté en pico por si no les gusta Pues que lo vayan a cambiar Qué difícil Sí, mi familia mexicana son muy especiales Esta es de esas tiendas que obviamente no vamos a comprar ningún regalo para la familia Pero está tan bonita Sí, tan bonito. Vean los qué bonitos. Y sí, qué bonito. Una cosa buena es que a mi mamá le encanta la Navidad. Así que le puedo regalar algo de Navidad, a lo mejor una taza. ¿Qué opinas? Sí. Es, es bueno. Sí, verdad. Para sí, mi suegra. Sí, le gusta sí. mucho. Sí, mucho, mucho. La Navidad. Y hay unos mucho. platos, bebé. Ah, plato. Estos platos están muy bonitos. Ajá, muy sencillo, pero oh, muy mira, bonito. La taza. Ajá. Ella colecciona tazas. Ella ah. está viendo cosas para él en vez de ver los regalos de Navidad de los demás. Pampu. <ríe> Pampu. <ríe> Me ignora. ¿Qué es esto también? ¿Para quién? ¿Eh? ¿Para quién? ¿Qué es esto? ¿Eh? Es que vi unas tazas muy bonitas y terminé comprándomelas Y No le, para tengo, ti. No le tengo regalo a nadie más que a mí y compré unas tazas muy lindas, qué feliz soy Yatito, ahí está Santa Cruz, ¿no quieres foto? Sí. Allí, mira Aquí está, para que te tomes la foto y con Santa think right, Para que salgas guapo en la foto Three hours later. Para mi cegra Opción 1 Uh -huh. Opción 2. Opción 3. Muy sencillo. ¿Tú ¿Crees? Pero sí. mi mamá es muy sencilla. Sí. Yo creo que está muy bonito. Para mi suegra. Pero no sé. Muy amarillo. Muy fancy, ¿no? Este vestido. ¿Qué te parece? Mm, sí. Está bonito. Puedo para salir con sus amigas uh -huh. O para ir a cenar con mi papá <risa> Sí, o para el diario, está bonito Creo que esta es la ganadora ¿Qué te parece? Sí Me gustan los colores, es sí. sencilla, la tela está bien suavecita uh -huh. Pero más fancy, ¿no? Pero es que está bien porque ella quiere una blusa para salir a pasear uh -huh. Ok 6 hours later. Hayato ya está cansado. Dice que ya está harto de comprar. Estoy harto Faltan tres. No me gusta nada comprar algo. <risa> Por eso no compro. Nada. Nada. <risa> Fighting. Faltan tres. Sí. Siguiente regalo. ¡Listo! Le vamos a comprar a mi papá una camisa en color rosa yeah. Yay, Papá, yeah. espero que te guste porque yo la vi rosita y dije, ay, para mi papá. <ríe> ¡Siguiente! ¡Siguiente! <ríe> allá, allá feliz de que ya uno más Mi hermano nos pidió una playera tipo polo Y encontramos esta en amarillo y mostaza ¿Te gusta? ¿Está bien en amarillo? ¿Crees que le guste? No es bueno para mí no, ¿no te gusta? Ok, ah, escoge, no. escogele otro color. Está ¿Eh? bien. No, rápido no. Con tiempo, despacio, es un regalo. Y tu cuñado siempre es bueno contigo. Sí, sí, sí, sí, sí. Más, más, pienso, pienso. Sí, sí, pienso. por favor. Yo creo que eso. <risa> Amigos, ya estamos en el break. Hayato ya estaba muy cansado, entonces vinimos a comer. Yo pedí de cena unas gorditas y Hayato McDonald's. Para Pero llevamos muy bien con los regalos, ya solamente falta el regalo de mi hermana y ya sé que lo voy a comprar porque me pidió que quería una boina negra, entonces ahorita le vamos a buscar una boina. Y ya, ¿Y más? Ahora sí ya recargamos energías Y vamos por el último regalo El último, el de mi hermana A ver si encontramos Una boina, que ella quiere una boina La encontré La boina negra que le voy a regalar A mi hermana, perfecto ya dábamos por cerrado que, se, que ya teníamos todos los regalos y falta la Prim, nuestra gorda Se enoja Se enoja si no tiene regalos, sí el otro día se sintió Entonces estamos viendo la ropita de perritos, a ver qué le podemos llevar Esos no son para perritos, son para personas Para perritos son estos, así suéter ¿No te gusta? No hay tamaño Mira, yo tengo esta blusa, podemos vestirnos combinadas Sí, sí, sí. Y ya tiene de señora Kloss. Ajá. Ajá. Ya. Hay muchos, mira, hay muchos, muchos. ¿No? ¿No? El papá de Prim es exigente. Sí. Ya tú ya encontró lo que le quiere comprar a Prim, que es una correa que tiene alitas. El problema es que no es de su talla esa correa. Uy, no hay más grande. A pasear con esto. Pero no le queda, no hay más grande. Ah. Oh que se rompió. No inventes. No manches. Creo que le podríamos llevar a Prim uno de estos que son clases para comer. Porque desde que llegó a nuestra familia tiene el mismo. Chicos, estamos agotados. Agotado. Bien cansados. La verdad, nosotros no somos fanáticos de las compras. O sea, ni Hayato ni yo, a ninguno de los dos nos gusta ir de compras, pero nos sacrificamos por la familia y la verdad encontramos cosas muy bonitas que estoy segura de que les van a gustar a mis familiares así que por favor esperemos que les gusten los regalitos y bueno chicos eso es todo por el video del día de hoy, muchísimas gracias por haberlo visto por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que youtube les informe cada que subamos un nuevo video nos vemos en el siguiente video, adiós, adiós. si sí, ya se lo quiere llevar pero no